Hola, yo soy Checo y bienvenido a un video más de Glitchpop. Los videojuegos cada día se vuelven algo más cotidiano en nuestras vidas, hasta el punto en el que incluso nuestra mamá es administradora de una granjita virtual o nuestro sobrinito de 5 años es el responsable de toda una comunidad de Minecraft. Estamos en un punto donde los videojuegos ya no somos esa raza extraña o incluso en ocasiones somos ahora la mayoría, pero no todo siempre ha sido así, y como todo en esta vida hay puntos que definen este universo gamer y que lo han hecho evolucionar hasta lo que es hoy en día. Con esto te invitamos a que nos acompañes a descubrir 10 títulos que han definido el rumbo de los videojuegos. Pokémon GO es un juego que llegó para revolucionar el mundo de la realidad aumentada, y que le ha traído ingresos millonarios a su dueño, Nintendo, pero esto no es lo que lo hace único. A pesar de que la realidad aumentada lleva en el mercado ya muchos años, ninguna aplicación o en este caso juego, había sido capaz de captar la atención de tantas personas con el uso de esa tecnología. Incluso su desarrollador Niantic había explorado este campo con su juego llamado Ingress, que aunque tuvo algo de éxito, nada se puede comparar con el éxito indiscutible de Pokémon Go. Pokémon Go incluso llegó a ser titular de muchas noticias debido a su modo de juego, el cual motiva al usuario a explorar físicamente zonas del mundo real con relatos de personas visitando lugares prohibidos, hasta historias de personas de tercera edad que se convirtieron en maestros Pokémon y retomaron el rumbo de su salud gracias a las caminatas que el juego te incita a tomar. Con esto, Pokémon GO ha abierto el camino a muchos estudios desarrolladores para así incorporarse al mundo de la realidad aumentada y a explorar nuevas posibilidades y experiencias que solo pueden ser logradas con esta tecnología. Muchos desarrolladores se encontraban dudosos de que Pokémon GO fuera un éxito, pero con ya casi 5 años en el mercado y una base de usuarios que aunque no es lo que llegó a ser en sus inicios, cuenta con un gran número de jugadores activos. A través de los años, muchísimos juegos han clamado ocupar el trono de los juegos sandbox o de mundo abierto. Sin embargo, el lugar indiscutible creemos que lo ocupa Minecraft. En el pasado, los mundos de juego abierto que prometen poder ir a donde quieras al final de todo siguen atados a los límites que ponen los desarrolladores dentro de este pequeño universo, pero todo cambió hasta que la nación de Mojang atacó. La belleza de Minecraft se encuentra en su inmenso universo, que en un inicio es creado de forma completamente aleatoria y posteriormente expandido por nosotros mismos, los videojugadores, agregando prácticamente cualquier mundo que se nos venga en mente, mundos en los que incluso aquellos realmente apasionados han logrado crear emuladores de Pokémon dentro del juego, usando solamente las herramientas incluidas en él. Esto por sí solo es algo que hace que los jugadores regresen por más y más. Pero no todo termina ahí, ya que nuestro personaje no se encuentra confinado solo en su universo y podemos explorar la infinidad de mundos creados por otros jugadores, ya sea para obtener ideas y reproducirlas en nuestros mundos o simplemente para maravillarnos con todas las creaciones que muchas veces parecen imposible que existan. Pero ¿qué es lo que lo hace especial y digno de entrar en esta lista? Por si fuera poco todo lo que ya hemos contado, Minecraft es oficialmente el videojuego que ha sido portado a más consolas y dispositivos. Cuenta con una base de usuarios de más de 125 millones y además ha sido el responsable de quitar la venda de los ojos a muchos que dicen que una historia es necesaria para crear un videojuego. En cambio, Minecraft nos ofrece la posibilidad de crear nuestras propias historias, nuestros propios mundos y así tener una experiencia única que no es posible en ningún otro juego. En la industria de los videojuegos existen algunos títulos que no solo definen una generación, sino que definen géneros y así es como League of Legends se une a nuestra lista. Luego de que un grupo de fanáticos de Warcraft 3 crearan un modo de este título con no solo modificaciones estéticas sino también mecánicas de juego nuevas, nació lo que se denominó como Defense of the Ancients o para fines prácticos, Dota. En este modo de juego, cada jugador tenía que defender una fortaleza fuertemente armada con el uso de un héroe de la franquicia de Warcraft 3. Este mod fue lanzado al público hace casi 18 años, en el año 2003, y tan solo dos años después, el mismo grupo que lo creó se dio a la tarea de crear un juego completamente nuevo basado en estas mecánicas. Y así fue como en 2005 con el permiso y la bendición de Blizzard, League of Legends fue lanzado en 2009, con un esquema de negocio que también era nuevo para su época, optando por un esquema freemium y trayendo al mundo por primera vez los juegos del género Battle Arena. Al día de hoy League of Legends está cerca de los niveles de usuarios de Minecraft, con más de 115 millones de usuarios registrados, 65 millones de usuarios al día y un promedio de casi 10 millones que se conectan al mismo tiempo para disfrutar de este grandioso título. Con torneos televisados y grandes premios de hasta casi 2.5 millones de dólares, League of Legends se gana el octavo puesto en esta lista, por definir un género y ser el portador del título de premio en efectivo más grande en un torneo de videojuegos. Los videojuegos han ganado terreno poco a poco dentro de la cultura popular, siendo en la actualidad uno de los negocios más lucrativos dentro del entretenimiento. Sin embargo, desde hace algunos años, los críticos comienzan a considerar a los videojuegos obras maestras, lo que ha creado debates eternos sobre si debemos considerarlos o no el octavo arte, y así como en el cine, la producción de videojuegos es normalmente realizada por grandes estudios, y es aquí donde Braid brilla con luz propia. En 2008, el mercado de los videojuegos se encontraba inundado de juegos AAA, que simplemente se iban por lo seguro e implementaban mecánicas de juego probadas y no se arriesgaban a probar nuevos conceptos llenando nuestras bibliotecas de juegos que si bien eran nuevos, repetían las mismas técnicas de siempre, con esto aseguraban que al menos estos títulos cumplieran con las expectativas básicas y sin comprometer sus ganancias. Pero como hemos visto, esto ha ido cambiando, y podríamos decir que todo esto fue gracias a la arriesgada visión de Jonathan Blow, el creador de Braid. Arriesgándolo todo en este título, apostó por un novedoso sistema de juego, diseño de niveles nunca antes vistos y una experiencia maravillosa, creada por la genial dirección artística que pudo impregnar en este juego. Sin embargo, su desarrollo no todo fue miel sobre hojuelas, ya que Jonathan tuvo que verse enfrascado en un sinfín de deudas debido a este desarrollo, en el que acumuló hasta 250 mil dólares en deudas. Al final de la historia, Braid resultó todo un éxito, y así, con un solo juego salido de la mente de un solo hombre, debemos de reconocer que el éxito de Braid abrió el camino a que más valientes se aventaran al ruedo de este místico mundo del desarrollo de los videojuegos, y dando nacimiento a toda una generación de juegos que ahora llamamos Indie juegos revolucionarios y con experiencias únicas que solo los más atrevidos están dispuestos a desarrollar. El género RPG ha sido siempre el patito feo de los videojuegos, amado por muchos pero despreciado por aún muchos más. Sin embargo esto nunca detuvo Square Enix, o en aquel momento Squaresoft, a traernos unas de las mejores franquicias de juegos RPG que existe hoy en día, y así consolidar el género RPG. Aunque previo al éxito de Final Fantasy VII existieron grandes RPGs como Chrono Trigger y Fantasy Star. Incluso el éxito del indiscutible Dragon Quest en Japón no fue hasta el lanzamiento de Final Fantasy VII que el género RPG se popularizó y llegó a ser el monstruo que conocemos hoy en día. Por primera vez nos encontrábamos cautivados por la historia de un juego y realmente conectamos con sus personajes y un mundo que respiraba por sí mismo. Nos hizo reír y llorar, y sobre todo nos hizo disfrutar emociones que muy pocas veces hemos vuelto a experimentar en este universo de los videojuegos. En su momento, Final Fantasy acumuló ventas por más de 6 millones de unidades, aunque este número sigue en aumento con sus múltiples ports, y con el reciente lanzamiento de su remake, estamos seguros que este título seguirá conquistando los corazones de millones, así como lo hizo con el nuestro hace ya más de 20 años. Con esto, Final Fantasy 7 es considerado por muchos el pináculo con todo lo relacionado a la narrativa de videojuegos. Nintendo es una compañía no solo capaz de traer de entre los muertos a toda una industria, sino de ser considerada la industria con nuestras mamás llamando Nintendo a todo lo que tenga botones y personajes en una pantalla. Y así fue como luego del desastre que fueron los inicios de este mundo gamer, Nintendo revivió el mundo de las consolas con el lanzamiento del Famicom en Japón en el año de 1984, y en el cual dentro de este ecosistema de videojuegos fue lanzado un título llamado Zelda no Densetsu, mejor conocido en América como The Legend of Zelda, que aunque llegó a revolucionar los juegos de aventura no fue sino hasta 1998 con su llegada de The Legend of Zelda Ocarina of Time, que Nintendo conquistó el mundo de los juegos de aventura en 3D. Para este punto Nintendo ya había logrado cautivar al mundo con su sistema de cámara 3D en Mario 64, por lo que todos creíamos que Mario 64 era imposible de superar. Sin embargo Nintendo quería más. Y con esto, con un sistema de cámara exitoso, se enfocó ahora en entregarnos un diseño de niveles maravilloso, el cual en momentos era completamente controlable y en otros nos mostraba justo lo que el equipo creativo quería mostrarnos. Nintendo recibió más de 500.000 precompras para su fecha de lanzamiento, y con esto Nintendo se sintió más tranquilo, ya que necesitaba desesperadamente un éxito en su consola Nintendo 64. Ahora, más de 22 años más tarde, Ocarina of Time es el responsable de que toda una generación de videojugadores amemos este maravilloso universo, y a pesar de tener un gran número de lanzamientos posteriores y muy probablemente uno nuevo el próximo año, Zelda Ocarina of Time sigue siendo por muchos la joya indiscutible de los juegos de aventura. Antes del lanzamiento de la primera entrega de Mortal Kombat, nuestros papás podían ir a Videocentro o multivideo y comprarnos o rentarnos el juego más sangriento que existía, sin saber realmente qué era lo que le estaban entregando a nuestras pequeñas mentes, aunque tampoco es como que muchos papás lo hagan en la actualidad. Sin embargo, Mortal Kombat llegó para cambiar todo esto. Antes del año de 1991, no existía un organismo encargado de valorar los juegos y así otorgarles una clasificación, al menos en este lado del mundo. Los desarrolladores podían crear cualquier tipo de videojuego, incluir la cantidad de sangre, desmembramientos y aniquilaciones que a ellos se les viniera en gana, y así salirse con la suya es poco probable que los creadores de Mortal Kombat esperaran la ola de críticas y noticias que se les avecinaba, y con la implementación del sistema de fatalities, no hacían más que llamarlo inevitable, y luego de demandas y batallas legales, fue así como por primera vez en la historia se decidió crear un organismo regulatorio llamado ESRB. Con esto, ahora todos los padres pueden revisar esa pequeña letrita en la esquina de los videojuegos, el cual nos dice el rango de edades para quien es apto y aunque muchas personas no le hacen caso, se encuentra ahí para informarnos si tu primito debería jugar Call of Duty o no. Con esto Mortal Kombat no solo se convirtió en un éxito en los arcades, sino el responsable de la creación de todo un sistema regulatorio. Y por si te lo preguntabas, no, tu primito de 8 años no debería estar jugando Call of Duty. El género First Person Shooter es probablemente uno de los géneros más populares hoy en día, con pesos pesados como Halo y Call of Duty, que aunque estos títulos bien podrían ocupar un puesto en nuestro conteo de mejores FPS, en este caso el tercer puesto va para Wolfenstein. It Software es la creadora de este grandioso título, que aunque cuenta con más títulos en su cartera como Doom, todo comenzó con su deseo de crear lo que nadie más había logrado antes. En sus inicios no existía el PC Master Race, y las consolas de videojuegos dedicadas se encontraron muy por encima de lo que una PC era capaz de lograr. Así los creadores de Wolfenstein, John Carmack, Tom Hall y John Romero se embarcaron en una aventura de desarrollo con el propósito de cumplir sus sueños, aunque nunca se imaginaron que con esto serían los causantes de la creación de uno de los géneros más jugados a nivel mundial. Este trío estaba decidido a crear un juego lleno de acción y violencia, por lo que muchos consideran a Wolfenstein el primer juego Run and Gone de la historia. A partir de este punto desarrolladores de todo el mundo comenzaron a usar las técnicas implementadas, incluso ellos mismos al crear su propio éxito Doom, técnicas en las cuales usando mapas y gráficos en 2D y gracias al uso de simulaciones, además de un montón de matemáticas, lograban crear mundos en tercera dimensión. Sin Wolfenstein estamos seguros que el mundo de los FPS no sería lo que conocemos actualmente. Cuando Mario 64 salió al mercado en 1996, Nintendo ya era el dueño del mundo de los videojuegos, y con dos consolas previas al Nintendo 64, Nintendo sabía lo que tenía que hacer para crear juegos maravillosos. Y así, con el renacimiento de los videojuegos gracias al NES, y el establecimiento de la industria con el Super Nintendo, Mario 64 llegó para cambiar la perspectiva que teníamos de los videojuegos. Antes de la creación de Mario 64, el 99% de los videojuegos se encontraban confinados a en un espacio bidimensional en el cual solo podíamos controlar movernos en dos planos y aunque realmente existieron títulos que intentaron explorar el mundo 3D, no fue hasta que Mario 64 nos enseñó de lo que Nintendo es capaz que el mundo de ahora en adelante sería en 3D. Nintendo introdujo de manera maravillosa un mundo completamente en 3D, y revolucionó el diseño de los videojuegos, obligando a los desarrolladores a pensar de manera diferente y a nosotros los videojugadores en encontrar soluciones a problemas que nunca antes habíamos visto. Este avance tecnológico vino acompañado de un revolucionario sistema de cámaras y controles completamente en 360 grados, así Mario 64 se convirtió y es hasta hoy en día considerado como el origen de los videojuegos en 3D. Todo en la vida tiene un inicio, y aunque muchas veces no es un inicio apantallante para nuestra época, es imposible poder imaginarnos lo sorprendente que debió ser controlar en la pantalla de un cinescopio a dos pequeñas líneas y un pequeño punto. Antes de Pong no existía lo que conocemos como industria de los videojuegos, pero en 1972 cuando se lanzó por primera vez Pong a las máquinas de arcade, el negocio de las arcades era un nicho muy pequeño y que generaba ganancias entre comillas buenas. Incluso tres años después cuando la versión casera de Pong llegó a los hogares, Muchos analistas pensaban que sería un fracaso total y que los videojuegos no podían ocupar un lugar en nuestras salas, pero los creadores de Punk demostraron lo contrario al mundo entero. Nolan Bushnell, Alan Alcorn y Ted Dabney fueron los responsables de traer la diversión hasta nuestro sillón y crear una de las empresas más lucrativas de los 70s, Atari. Lo que pasó después quedó grabado en los libros de la historia. Punk se convirtió en un rotundo éxito y vendió más de 150.000 unidades en Navidad de 1975 y con esto es el causante del nacimiento de esta industria que tanto amamos, los videojuegos. Con todo esto, ahora ya en la novena generación de videojuegos y con títulos que estamos seguros definirán el rumbo de nuestro universo gamer, no podemos estar más que emocionados de ver qué nos depara el futuro y ver qué nuevas experiencias tienen para nosotros. Esperamos te haya gustado este video y no olvides pasarte por los comentarios y platicarnos qué juegos y por qué crees que merecen estar en esta lista. Nosotros mismos dejamos muchos fuera, así que estamos seguros que tienes uno en mente que nos puedes compartir. Esto es Glitchpop y yo soy Checo, y esperamos verte pronto con un nuevo video.